Por estas horas las fuerzas de la Federación Rusia están llegando a la capital de Ucrania, Kiev. Y para entender un poco qué, qué hay detrás de, del conflicto que hoy mantiene, que tiene en viro al, al mundo eh, y su historia, nos acompaña una de las personas que más saben de, de historia rusa, y Europa del Este también, por, por cierto, eh, él es Martín Baña, doctor en historia, docente de, y jefe, de, bueno, docente a cargo de la Cátedra de Historia de, de Rusia de la UBA. Gracias por acompañarnos, Martín. Gracias por la invitación, digo un gusto. Bien. A ver, Martín, hay cursada dentro de pocas semanas, eh, probablemente te, te lo preguntarán o, o supongo que vos arrancarás con el tema ¿cómo le explicarías a, a uno de tus alumnos qué es lo que está pasando eh, en, en, entre Rusia y Ucrania o al este de Ucrania o en Ucrania en general, general. Bueno, efectivamente, uno podría empezar diciendo que se trata de, de una invasión de Rusia hacia Ucrania, eso es lo que estamos viendo a pesar de lo que se vino desarrollando en los últimos meses de charlas, de, de, de encuentros diplomáticos entre distintas personalidades europeas, eh, lo que tenemos finalmente es un desarrollo de un conflicto este, militar en donde hay un agresor que es claramente Rusia sobre un país eh, soberano e independiente que es Ucrania, eh, si bien este, la, la OTAN y eh, la Unión Europea han tenido una participación importante en lo que fue el, el desarrollo del conflicto. Es interesante cómo se da un cambio de discurso dentro de, del putinismo, ¿no? Porque eh, en un principio las acciones de Putin se podrían embarcar dentro de cierta eh, acción defensiva, ¿no? Ante este avance de la OTAN, ante la frontera este, de Rusia, y esta necesidad de incorporar a Ucrania dentro de la OTAN. Pero eh, cuando uno escucha a Putin, sobre todo en los últimos días anunciando la, la, la invasión sobre Ucrania, se ve lo que, que lo que hay ahí no tanto un discurso defensivo, sino más bien un ofensivo que podría vincular incluso a cierto imperialismo que nos recuerda a las primeras décadas del siglo XX. ¿no? De modo que creo que podríamos enmarcar el conflicto dentro de, de esa perspectiva. Bien. Vos hablás, eh, o te escuché en, en entrevistas recientes, de un, una rémora o digamos, una apelación a un imperio terrestre ¿sí? a esta historia. ¿De qué se trata ese imperio terrestre y hasta, hasta cuándo podemos rememorar eh, como esa lógica? Exacto, eso tendría que ver con una cierta continuidad que hay o que habría dentro de la, de la historia rusa que excedería incluso a los distintos sistemas que la fueron gobernando, ¿no? el zarismo, el comunismo, el, el capitalismo en la actualidad, y que entiende que Rusia efectivamente es un imperio terrestre y que por lo tanto, digo, desde que se consolidó el, el, el territorio ruso hacia el siglo XVIII, ¿no? desde que Pedro el Grande logró conformar un territorio más unificado uh -huh. y consolidado, eh, y entonces, por esa misma razón de ser un imperio terrestre, tendría que tener una zona una zona de influencia, ¿no? un área donde este, ejerza este, algún tipo de control que le sirva como una suerte de contención ¿no? para posibles ataques eh, de, de, de enemigos. Un colchón. Exactamente, un cinturón de seguridad, una línea roja, por uh -huh. decirlo, este, simplemente, de la cual este, no podría avanzar más este, eh, ningún otro país y donde Rusia tendría que ejercer su influencia. Ucrania formaría parte de esta, de esta línea roja, ¿no? Bien. Y además, este, la existencia de ese territorio serviría también para reforzar ese, esa ideología imperial dentro de la propia sociedad. En este conflicto, Rusia, al menos al principio, entendía... Que la OTAN estaba pasando esa línea roja, estaba cruzando esa, esa frontera que es Ucrania y que por lo tanto Rusia tenía que intervenir. Bien, lo cual no significa necesariamente una anexión de Ucrania a la Federación Rusa. No, porque por ejemplo podemos tomar el caso de Belarus, que es un país independiente eh, y, que, y que funciona como un aliado informal de, de, del Kremlin. ¿no? Bien, e incluso si... Nos remontamos a, a, a los tiempos de la Unión Soviética, justamente era una, aunque parezca una novedad, ¿no? Era una unión de repúblicas socialistas Exacto. Soviéticas, no eran eh, toda una Rusia, ¿no? digo También eso está bueno aclararlo. Exactamente, traer... era una federación de 15 repúblicas donde cada una mantenía eh, relativamente la autonomía. ¿no? Después, en la práctica, este, sucedió de manera diferente, pero uh -huh. pero en principio, o teóricamente, funcionaba así. O sea, responde, digamos, esta actitud un tanto imperial o, o, o belicosa, digamos, no vamos a. a a suavizarlo tampoco de Putin, responde a, a una historia rusa, a una lógica que, digo, en algún punto me corregirás. Eh, tiene también o podríamos identificarlo con cierta lógica autocrática no o oh, me equivoco efectivamente uno puede un poder centralizado fuerte una figura que, que ordene no se escucharon en estos días este, algunas interpretaciones o algunos análisis que trataban de vincular este accionar de putin a cierta reconfiguración de la unión soviética pero creo que podemos irnos incluso un poco más atrás y es por lo menos lo que se expresa en el discurso de putin es cierta reconfiguración si se quiere incluso del imperio del propio imperio ruso no eh, y eso digamos no es nuevo esta herencia de determinados objetivos geopolíticos y territoriales de, del imperio ruso, del zarismo, se pueden ver incluso en el propio Stalin, por ejemplo, ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial, con la firma del tratado eh, de no agresión con Alemania ah. en donde este, Stalin efectivamente lo firmó porque pensaba que Alemania no iba a atacar, porque en el segundo tratado, que es lo que no se dice, eh, se pensaban organizar las fronteras del sur, el primer tratado era la frontera norte este, y central y en el segundo tratado, en la frontera sur, lo que intentaba, o lo que hizo conseguir Stalin fue lograr una, una vía de acceso al Danubio que le permitía un, una puerta de entrada fluvial al resto de Europa. Este era un viejo Ejemplo este zarista que Stalin tampoco pudo lograr por la operación barbarroja ¿no? claro. Y aunque quizás esto tampoco todo el mundo lo sepa, no digo, pero hay una apelación incluso cultural histórica del Stalinismo a aquellos tiempos de Pedro grande, por ejemplo, ¿no? Digo, en el cine. Cosas que, que el putinismo o la actual Rusia no hace porque no se siente tan cómoda no con la, con la idea de, de, de aquellos tiempos comunistas socialistas. Eh, por lo menos, digo, para aclarar, parece una, una locura que lo estemos aclarando, pero digo, esta Rusia de hoy y el sistema eh, que, que, que, que rige en Rusia no es el sistema socialista ni comunista. Exactamente, no. es, es totalmente capitalista, ahí tenés razón, digo, pero eh, hay un pasado de 70 años que, bueno, hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Eh, y ese qué hacer con eso significa... Ahí el putinismo encontró una solución relativamente eh, sencilla, que es... Eh criticar o cuestionar todo aquello que tenga que ver con la expansión de libertades, la, el, el, el conseguir derechos y demás, que fue lo que ocurrió en 1917 con la revolución, y más bien rescatar el momento del orden ¿no? que vino a significar el stalinismo. Esto no significa que se recupere directamente a Stalin, pero por lo menos las críticas son este, más bajas, y efectivamente Stalin puede convivir en un pan, panteón de próceres, por decirlo de alguna manera, al lado de Pedro el Grande, ¿no? porque precisamente encarnaron cierta grandeza del Estado ruso en lo que puede considerarse una larga historia rusa. Rusa, de la cual el Estado actual ruso sería un heredero. Bien, de esto eh, trata o esto abordas en tu último libro, ¿no? ¿Quién no extraña comunismo no tiene corazón? Exacto, porque ese es un problema todavía no resuelto o que intenta resolverse, como la, la Rusia capitalista actual se vincula con 70 años de historia comunista eh, que no se pueden borrar de un plomazo. Por eso eh, está presente el corazón pero también la razón, que es la, la continuidad de la frase de Putin ¿no? cuando dice «quien quiere restaurar la Unión Soviética no tiene cerebro». Ahí me, este, mente y corazón se entremezclan con, en una relación este, con un pasado que son 70 años de historia y que involucra, entre otras cosas, la industrialización del país, eh, eh, haber eliminado la, la, la analfabetización. En alfabetismo, perdón, el haber enviado por primera vez al espacio un hombre, una mujer y un satélite este, artificial y el haber sí. vencido al nazismo, entre otras cosas. Exactamente, el gran enemigo histórico, además, el que no fue solo el Exactamente, en y que hoy, de hecho, es quizás la efeméride más importante que claro. existe en, en Rusia y es festejada Bien. y celebrada con, este, con mucha pompa. Bien, la gran, la gran Guerra Patria, por lo menos se conocía así. Exactamente. Bien, ahora esos 70 años, o quizás menos, post-segunda guerra mundial. Esa memoria de, de, de imperial y de grandeza que algunos tendrán nostalgia o que de pronto resonará en el corazón de algunos o muchos rusos, es la misma memoria que también hará ruido muchos países satélites de esa Rusia durante la Unión Soviética, como Ucrania, como Hungría, lugares donde se mira con mucho recelo esa historia y ese monstruo que tiene detrás, ¿no? que es Rusia como poder. Uno. Exactamente, ahí funciona al revés, ¿no? Claro. Este, el comunismo no tanto como un sistema que permitió este, alcanzar ciertos objetivos, sino más bien como un sistema opresor, este, sobre todo en los países del este, ¿no? Eh, y, en, y aquellos que ingresaron después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fue vista como un país este, opresor y por eso 1991 vino a significar una suerte de liberación de, de ese dominio soviético. Bien, 1991, poscaída del muro, glasnost perestroika, Rusia, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, se vuelca al, al capitalismo de forma furiosa y unos pocos oligarcas se quedan con casi todos los recursos naturales, productivos, industriales de Rusia uh -huh. y aparece un tipo eh, que es Putin, que de alguna manera los comanda desde el Estado o comanda, eh, digamos, esos intereses de esos sectores. ¿Es así o no? Exactamente. Sí. Y es interesante remarcar aquí que esa nueva elite este, o esa nueva clase dominante capitalista eh, es de alguna manera una herencia, una reconversión de la vieja élite comunista, ¿no? Claro. Si uno ve los apellidos y los la nombres, burocracia, uh, exactamente, de PC, que, quizá después... que aprovecharon este, ese momento de reformas y los contactos y las posiciones que ocupaban para hacerse de los recursos como vos bien marcas y convertirse prácticamente de la noche a la mañana en multimillonarios. Bien, y me voy al siglo XIX, así como por ahí se, se suponía que había boyardos que le comían el oído, esto lo digo de forma muy sencilla y, y argenta, mm -hmm. a, a unzar para a accionar ¿eh? en tal sentido, armar alianzas con, con el imperio británico o avanzar territorialmente sobre tal territorio. ¿Pasa eh, con Putin, digo, que en, en qué medida los intereses de esos oligarcas, eh, magnates, eh, se meten en la política eh, rusa? por ejemplo, se meten en, en esta intención imperialista o en, o en esta invasión a Ucrania. Bueno, es muy interesante eso, porque hoy el putinismo funciona, o conviene ver a, a, a, a, al putinismo no tanto como un sistema o un gobierno dictatorial de una sola persona, sino más bien como un, como un, un conglomerado de grupos de intereses, del cual Putin es este, el emergente y el, y el representante. Eh, Putin, cuando llega al poder, tiene un mensaje muy claro, respecto a estos oligarcas, que es, yo no voy a tocar las relaciones de propiedad, ustedes van a seguir haciendo negocios, pero no se metan en política, la política es cosa de los políticos y nos vamos a encargar nosotros, ¿no? y quien no lo haga va a sufrir las consecuencias. Eso pasó con algunos oligarcas, como por ejemplo, Mikhail Khodorkovsky, claro. que quiso participar del juego político y terminó de las peores maneras. Ahora eh, Putin se va apoyando en los distintos grupos de acuerdo a los intereses que necesite este, consolidar en función de sus objetivos. ¿no? En, en el caso particular de la coyuntura que nos toca ahora, bueno, hay un, un, un lugar muy importante que ocupa eh, un sector nacionalista, ¿no? Que ve, por ejemplo, con buenos ojos que las sanciones que establece Estados Unidos este, y Europa bueno sirvan para definitivamente cortar los lazos con esos, con esos territorios y en todo caso darle la razón de que nada tiene que hacer Rusia con Europa, nada tiene que hacer Rusia con Estados Unidos y más bien mirar otros lugares como. Por ejemplo, puede ser China. Eso es interesante, ¿no? Porque ahora China pareciera ser como el potencial aliado o, o, o el respaldo para Rusia en caso de una ruptura total, en términos económicos, ¿no? uh -huh. Más que políticos. Eh, esto es histórico. Digo, se puede trazar ahí, porque uno piensa las, las, las naciones de Asia que de alguna manera lindan, con, con, pero. No sé si hay una relación que se pueda armar. O bueno, un, tra un trazo histórico. Podemos remontarnos al siglo XX, ¿no? Efectivamente claro. hubo también una revolución comunista en la propia China, que después se haya. Este... Bastante conflictiva, Exactamente. ¿no? Exactamente, y después efectivamente se rompieron las relaciones. Uno parece ver ahora que se retoman ciertos vínculos, sobre todo por. Eh, uno podría decir, no los une el amor, sino más bien el espanto que sienten bueno. por Washington, ¿no? Y ahí eh, China está expectante a ver qué movimientos o qué tajada podría sacar eventualmente de este conflicto que se desarrolla en bien. Ucrania. Suena tremendo, ¿no? Digo, todo el tiempo estamos leyendo de un cuco ruso que, que, que es sin eh, libertades individuales, ¿no? Efectivamente hay persecución de grupos y sectores por cuestiones. Incluso nah, hay una hemofobia, digo explícita por parte de, de, de, de los gobernantes en Rusia y otras cuestiones, pero digamos, la realidad es que lo que planteabas, y esto me permito pensarlo, uh -huh. no sé si, si coincidirás, digo, lo que se está defendiendo, así como Estados Unidos ha hecho ataques preventivos sobre naciones, eh, como por ejemplo Irak en su momento, Afganistán, uh -huh. eh, incluso sobre América Latina en otras décadas, eh, es un poco esto, ¿no? Digo, de alguna manera Rusia lo que está pelando es una historia y, y, y reflotando, aunque sin decirlo, un asunto de Pacto de Varsovia, es decir, hasta acá o oh no. si sí. acá llegamos... Eh, se puede se, se, con estas semanas de negociación y, y evidentemente acá ya con una ruptura flagrante sí, sí e incluso uno hasta hace unas semanas po, po, podría pensarlo como una continuidad también en el sentido de que este, Rusia eh, por lo general siempre tuvo una actitud defensiva mm. respecto de, de, de, de las acciones militares este, y cuando se, se extendió más allá de sus, sus fronteras lo hizo precisamente por cuestiones de defensa no el siglo XIX con la invasión napoleónica y el siglo XX con con el propio Hitler. Uno podría enmarcar esta situación también dentro de esa, de esa situación, ante el avance de la OTAN y la amenaza que significaba la incorporación de Ucrania a la OTAN. Eh, bueno, Rusia sale a defenderse. El tema es la justificación que dio Putin, eh, donde hay un claro mensaje imperialista, ¿no? Eh, y ahí cambia la situación, porque claramente es una, una acción ofensiva que se realiza sobre ese territorio. Claro, porque se desconoce la, la soberanía o la, la posibilidad de autonomía ucraniana, ¿no? Exactamente, y se... Re, se, re, se re. Se, se dirige a, o, o se utiliza un discurso histórico, o una interpretación histórica bastante dudosa para legitimar este tipo de acciones. ¿Dudosa? ¿Por qué? Porque eh, Putin culpa a los bolcheviques y particularmente a Lenin de ser los inventores de, de, de Ucrania, ¿no? de uh -huh. haber este, inventado este país, y eh, él solía utilizar una frase que es la de eh, descomunización. ¿no? Mm. Eh, durante la década del 90 en estos territorios hubo una política de descomunización que significó bajar este, estatuas este, y toda una coreografía que, que remitía a la época soviética. Entonces Putin dice, bueno, quieren descomunización, eh, la vamos a hacer completa. Esto significa también volver a las antiguas fronteras claro. del imperio ruso y dejar de lado todas aquellas decisiones que habían tomado los bocheviques, entre otras cosas, reconocer la autodeterminación de los pueblos y que este, Ucrania pudiera tener efectivamente su Sí, propia. que en el origen de la revolución esa autodeterminación de los pueblos era reconocer lo multiétnico y multinacional de, de, de ¿no? exactamente que pudiera haber una coincidencia entre nación y estado uh -huh. porque también se entendía que eso eh, eventualmente iba a desaparecer iba a haber una fusión primero dentro de, de, de los territorios de, de, del imperio y después eh, en todo el mundo no hay que olvidar que la revolución tenía sí, el objetivo que era internacionalista ¿no? uh -huh. digo y así como ese, ese multinacionalismo jugó para de alguna manera contener una situación de inestabilidad 1917-1921 hasta que termina la guerra civil en Rusia juega eh, también para, evidentemente, también generar una situación de, no, no iba a decir balcanización pero seguramente me estoy equivocando en el concepto porque no tiene nada que ver, en los 90 con la separación de la Unión Soviética y y la autorización de cada una de las naciones ¿no? efectivamente y eso significó un duro hay golpe un punto, digo, ahí en lo que plantea sí ¿no? sí y efectivamente mm. significó un duro golpe para para rusia porque sí. significó eh, también perder grandes recursos no hay que olvidarse que en ucrania hay, este, hay centrales nucleares por ahí pasan los gasoductos que, que conducen el gas eh, hacia europa eso formaba parte de la misma este, unidad este, territorial y de un día para otro este, pasó a ser otro país hay una corriente eh, entiendo que es intelectual que entiendo que es filo occidental que lo que plantea es bueno la, la población rusa tiene tiende a, a, a necesitar de, de un autócrata que, que lo conduzca históricamente el zarismo luego algunas figuras fuertes durante la Unión Soviética como el Stalinismo como Stalin eh, y bueno luego Putin eh, primero digo qué, qué, qué visión tenés eh, de, de esta mirada eh, si es un tanto así o se puede registrar en el tiempo eh, y en qué medida digo ves una cultura o, o, o, tan distinta a la nuestra con la rusa eh... sí yo trataría de conectarlo más a, a contextos particulares no y en el caso particular de, de, del putinismo al modo en el cual eh, Putin entra a la política que es en la década del 90 ¿no? Y que es el modo en el cual la, la democracia El capitalismo entran en Rusia Y entran con una serie de rasgos Que son los rasgos que toma el capitalismo En lugares periféricos o semiperiféricos Como por ejemplo puede ser Rusia Donde hay menos recursos para lidiar con el conflicto social Y ahí lo que vemos son prácticas corruptas Una proliferación de las mafias ¿no? Incluso algunas prácticas autoritarias Hay que recordar que el propio Boris Yeltsin Primer presidente de Rusia este, Anula este, el, el parlamento ¿no? Eh, Putin asume de alguna manera Esos rasgos, esas características y entiende que el juego democrático puede ser un obstáculo para la consolidación del poder estatal. Por lo tanto hay que evitar este, este, eh, eh, que las elecciones puedan cambiar funcionarios y que puedan poner en peligro eh, a, a Rusia tanto de enemigos externos como de, de enemigos externos. De modo que yo lo vincularía más, no tanto a una supuesta predisposición de los rusos hacia gobiernos autoritarios o fuertes, sino más bien a un contexto particular y al modo en el cual entra la democracia y el capitalismo claro. en Rusia. Bien, supongo que seguirá en clase el debate, ¿no? Es la idea, ojalá. Es la idea y, y, y lo podrán encontrar seguramente muchos estudiantes de, de historia en los claustros de Puan. Gracias por acompañarnos, Martín. Gracias por la invitación y un gusto.